Sí. Entonces, ya sabemos más o menos qué son los neurotransmisores. Para entender muy bien el funcionamiento de los neurotransmisores, tenemos que pensar esto como un proceso. Un proceso, pues, complejo, cíclico, y que se da en unas ventanas temporales muy, muy chiquitas. Estos pasos que les voy a contar de neurotransmisores solamente duran unos milisegundos. Pero es importante entenderlos para que entendamos mejor cómo funciona cada neurotransmisor, ¿sí? Vamos a hablar de cinco pasos de la, o cinco fases de la neurotransmisión. La primera es la fase de la síntesis. Entonces, los neurotransmisores tienen que ser sintetizados, es decir, tienen que ser creados. La síntesis se refiere al proceso y a los mecanismos para la creación, la formación de los neurotransmisores. Y hay síntesis para neurotransmisores de molécula grande y para neurotransmisores de molécula pequeña. ¿Sí? Luego viene el almacenamiento, y ahora voy a profundizar con cada fase. El almacenamiento se da por procesos de, eh, básicamente, eh, de, es cuando el neurotransmisor es llevado dentro de una vesícula. La liberación son todos aquellos mecanismos que conllevan a que el neurotransmisor se libere en la sinapsis. La interacción con el receptor es un, eh, entonces da, se da cuando el, el neurotransmisor se une al receptor y genera un efecto en la célula postsináptica Y por último tenemos la eliminación, ¿sí? que se da a través de los mecanismos de degradación enzimática y recaptación. ¿Sí? Esas son los cinco, las cinco fases generales y a grosso modo de la neurotransmisión. ¿Sí? Comencemos hablando de la síntesis y el almacenamiento. ¿Cómo se sintetizan los neurotransmisores? Pues siempre en la síntesis van a estar implicados procesos genéticos, y si hay procesos epigenéticos, tienen que haber señales epigenéticas. ¿sí? O sea, que modulen, que le digan a la célula qué, qué, qué, con qué intensidad y qué tipo de neurotransmisores tiene que producir. ¿Sí? Básicamente, cada neurona produce solamente un, un, un, un, un, uno o un, un par de neurotransmisores, ¿no? ¿Sí? porque los demás genes están silenciados para otros tipos de neurotransmisores. Bien, en la, en la síntesis, van a, vamos a ver que hay dos tipos de síntesis a grosso modo. ¿sí? La síntesis de los neurotransmisores de molécula grande y la síntesis de los neurotransmisores de molécula pequeña. ¿Sí? Comencemos con lo, la síntesis de los neurotransmisores de molécula grande, que sería esto. Básicamente son los péctidos, ¿no? La síntesis de los neurotransmisores de molécula grande se debe, a, o, o, o tiene lugar, cuando hay procesos de, transcri de, de transcripción y traducción de genes específicos que producen estos neurotransmisores. Por ejemplo, va a haber un gen para oxitocina, un gen para prolactina, un gen para... Eh, vasopresina, un gen para opioid, para endorfinas, para dinorfinas, etc. ¿no? O sea, cada neuropéptido va a tener un gen en un cromosoma específico que lo sintetiza. ¿Listo? Y es un proceso de expresión genética básico con mecanismos de transcripción, formación de ARN mensajero, traducción para formar, la proteína, el aminoácido, ¿listo? Con sus aminoácidos. Y la síntesis, entonces, de estos neurotransmisores de molécula grande, ¿sí? una vez se sintetiza, entonces inmediatamente, el neuro, el, el, el, se sintetizaría en el núcleo y en el ribosoma, entonces el ribosoma produce el neurotransmisor, ¿se acuerdan? En el retículo endoplasmático rugoso, inmediatamente hay aparato de Golgi, y el aparato de Golgi almacena ese neurotransmisor, en una vesícula. Esa vesícula va a ser transportada, un transporte axoplasmático, un transporte anterógrado del soma al botón terminal, a los diferentes botones terminales rápidamente mediado por sinepsinas y, y los neurotransmisores, las vesículas con neurotransmisores van a ser liberadas ...en el botón sináptico, ¿no? Y, y después, pues, está listo para seguir. Este es el mecanismo de síntesis, almacenamiento y transporte de los neurotransmisores de molécula grande, que son los péptidos. ¿Hasta ahí está claro? Es un proceso más lento, es un proceso cuyo re el reciclaje no es tan eficiente, la señalización es más demorada, ¿sí?, y, es un, y pues no es como funcionan la mayoría de los neurotransmisores. Entonces por eso estos, estos neurotransmisores funcionan más como moduladores que como, que, que como señalizaciones rápidas. Bueno, ahora tenemos cómo sucede la síntesis de neurotransmisores de molécula pequeña, que son las monoaminas, los aminoácidos y la acetilcolina a diferencia de los neurotransmisores de molécula grande, estos no se sintetizan en el nube, en el soma, ni cerca del núcleo, ¿sí? Ellos se van a sintetizar en el botón o en los botones terminales de forma muy rápida a partir de procesos que en que incluyen el reciclaje de pedazos de neurotransmisores. ¿Esto cómo funciona? Para sintetizar un neurotransmisor de molécula pequeña necesitamos dos cosas. Primero, una enzima que forme el neurotransmisor. ¿sí? Y segundo, un conjunto de precursores, de elementos, de ladrillos para formar el neurotransmisor. Bien, las enzimas van a ser sintetizadas por genes específicos en el núcleo y en los ribosomas. Y estas enzimas se sintetizan, se empaquetan en el aparato de Golgi y también van a viajar en vesículas a través de los microtúbulos hasta que llegan al botón terminal. Allá salen de, los de las vesículas, recuerden que todo tiene que viajar en vesículas, y quedan a su disposición para poder trabajar. Luego, a partir de o reciclaje de otros neurotransmisores o a partir de procesos eh, de, o sea, de, de, de alimentación, de nutrición. ¿sí? O sea, la, los astrocitos traen los nutrientes desde eh, los vasos sanguíneos a través de la barrera matrocefálica, por ejemplo, depositan acá en el ambiente extracelular precursores, ¿sí? moléculas que sirven para construir los neurotransmisores de molécula pequeña, estos ingresan al botón y las enzimas los toman para crear cada uno de los neurotransmisores de molécula pequeña, como la dopamina, serotonina, eh, histamina, acetilcolina, serotonina, etc. ¿Listo? Entonces, las enzimas los arman y aquí tiene que haber aparato de Golgi. Y el empaquetamiento de los neurotransmisores en vesículas lo hace el aparato de Golgi en el botón terminal. Y ya quedan listos para ser liberados. ¿Listo? Y eh, claro, Hay, no sé si esté, eh, si esté claro cómo se sintetiza cada grupo de neurotransmisores y dónde se sintetiza. ¿Sí? Tengan en cuenta que no solamente se sintetizan neurotransmisores. También se sintetizan enzimas, enzimas para síntesis de neurotransmisores, pero también enzimas de, de degradación, las enzimas que van a desbaratar los neurotransmisores. También se sintetizan en el núcleo receptores, todos los receptores para neurotransmisores que tienen que llegar a las dendritas, al soma o a los botones para hacer su función. Sí, la, los receptores son proteínas que siempre se sintetizan a partir de genes y también se sintetizan los transportadores. Entonces, bueno, aunque hablamos aquí de la síntesis de los neurotransmisores, siempre tenemos que tener en cuenta que también hay síntesis de los otros elementos que son las enzimas de degradación, las enzimas para crear los neurotransmisores, los receptores, los transportadores. ¿Listo? Bien. Aquí vemos un resumen de, sobre los procesos de síntesis de varios de los neurotransmisores o la mayoría de los neurotransmisores de molécula pequeña. ¿sí? Son mecanismos químicos. Entonces, tenemos siempre, primero, en los precursores, cada uno de los precursores. Segundo, la enzima que crea el neurotransmisor de síntesis. Y tercero, pues, da la producción del, del neurotransmisor. Entonces, por ejemplo, la síntesis del ácido gamma-aminobutírico, que es el GABA se hace a partir de glutamato y una enzima llamada GAT, que es la glutamina, eh, como el ácido glutámico descarboxilasa el GAT, lo convierte, convierte este glutamato en GABA. Se ¿sí? descarboliza el, GA, el glutamato y lo vuelve GABA. ¿sí? Por ejemplo, eh, aquí, la acetilcolina. ¿Cómo se produce? Entonces, hay... Colina, que viene de la alimentación, acetilcoa, que básicamente son reciclajes, ¿sí? Y las, la, as, la, la colina acetiltransferasa los une para formar la acetilcolina, ¿sí? La serotonina se forma a partir del de tristófano, tri -tri ¿sí? Y hay dos pasos de, sí, de síntesis de, de, de, de serotonina, ¿no? Si se dan cuenta, este tristófano... -tri al ser transformado, pasa a ser una molécula llamada 5-hidroxitriptamina. ¿Sí? Por eso, si ustedes ven en toda la literatura, serotonina se acorta como 5-HT. Entonces, donde vean la sigla 5-HT, se refieren a serotonina. Si tú ves... Que dice que están hablando de los receptores 5-HT1, pues serán los receptores número 1 de la serotonina. Si hablan del transportador 5-HT, será el transportador de serotonina. Si hablan de el, eh, enzimas que degradan los eh, el 5-HT, pues serán las enzimas que degradan la serotonina. ¿Listo? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces 5-HT siempre es serotonina. Y las catecolaminas se van a sintetizar de este, eh, a través de este mecanismo. La tiroxina se eh, transforma en eh, dopa y la dopa en dopamina a través de estas enzimas. La dopamina a su vez se a través de la enzima dopamina beta hidroxilasa se transforma en noripirefrina, noradrenalina, y la noradrenalina se puede transformar en epirefrina o en eh, adrenalina. ¿sí? Estos son los mecanismos básicos de síntesis de neurotransmisores. Esta es la parte canzona y como que no dice mucho, ¿no? Cómo se sintetizan. Bien. Se sintetizan, pues se van a empaquetar, se van a almacenar en vesículas, ya lo dijimos, y porque si no están en vesículas no puede ser liberado el neurotransmisor, porque cuando se va a liberar se debe fusionar la membrana de la vesícula con la membrana del botón y así se libera el neurotransmisor. Preguntas hasta acá del de, de, de, de, empaquetamiento o de la síntesis.